Eso pasó. Eso pasó ante noche. Sí. ¿Dónde? El sábado, enfrente eh, de Café del Patio, la 0 Nosotros pasó? veníamos, yo no a parar y ellos abrieron la puerta del carro y instantáneamente abrieron la puerta del carro y no le entraron a la ahí. ¿Ustedes son del Kia Blanco? Sí. Entonces ellos sin leer palabras, yo le dije... Nada, ellos no preguntaron nada, están todos los papeles de nosotros, todo están como van. Y veo lo que ellos no Déjame ver, déjame ver, a, a ti, háblame. ¿Qué te dijeron ellos? Tío? Nada. Nada. Yo le dije que porque por no pararon. Uh -huh. Que tenían que decirme por que porque me iban parado. Uh -huh. Tenían que decirme, ah, mire, estamos en toque de queda. Yo le iba a presentar un papel que venía del aeropuerto. Uh -huh. Ellos, o sea, que le dan un papel no, ahora. Pero nada. Nada, ellos le imprendieron algo. Eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo es tu nombre? Entonces, ahora, ¿qué le dicen ellos? que lo van a llevar? Lo van a... ¿Tú lo tienes detenido? ¿Y qué le dicen? No, nada. nada. nada, nada.